Buenos días, alumnos. Este módulo ha sido diseñado bajo la modalidad educativa basada en normas de competencia, con el fin de ofrecerte una alternativa efectiva para el desarrollo de habilidades que contribuyan a elevar tu potencial productivo, a la vez que satisfagan las demandas actuales del sector laboral. Esta modalidad requiere tu participación e involucramiento activo en ejercicios y prácticas con simuladores, vivencias y casos reales para propiciar un aprendizaje a través de experiencias, durante este proceso deberás mostrar evidencia que permitirán evaluar tu aprendizaje y el desarrollo de la competencia laboral requerida. El conocimiento y la experiencia adquirida se verán reflejados a corto plazo en el mejoramiento de tu desempeño de trabajo, lo cual te permitirá llegar tan lejos como quieras en el ámbito profesional y laboral. Vamos a iniciar con lo que es la aplicación Tinkercad, ya saben, en nuestro navegador copiamos la dirección en la parte de arriba, www.tinkercad.com y lo que necesitamos para accesar a esta aplicación es tener una cuenta de Gmail. Como ya tengo mi cuenta de Gmail, la voy a googlear y en ese momento ya se carga la aplicación. La aplicación consta de tres partes, la parte de diseño de 3D, circuitos y bloc de códigos. En este caso no vamos a un circuito. Todos los circuitos que hayamos creado. Se van a estar en esta parte de aquí. Vamos a abrir uno ya creado. Y lo vamos a modificar. Bueno la problemática. De, de esta actividad es. Que ustedes a partir de este código. Se, modif se modifique. En este caso tenemos tres leds. Obviamente el Arduino va a tomar una decisión. Y realizará. Bueno ocultamos el código. Y le damos simulación. En la simulación, ahora sí, yo puedo modificar el valor de la cantidad de luz en el sensor LDR. En este caso aparece prendido de luz blanco que me está indicando que la luz es baja. Y yo la puedo modificar dándole un valor medio al LDR. Ahora encendió la luz media y cuando le da la incidencia mayor de luz, en la parte que está acá, y se pone en rojo. Entonces yo puedo manipular esta variable para que veamos cómo va respondiendo mi Arduino al cambio de luz. La modificación que ustedes van a hacer, o lo que van a resolver, es que ahora quiero no tanto que se indique en, este, la variable de manera lumínica, sino que a través de un display, ustedes manden un texto donde diga luz alta, luz baja y luz media, y cuando la luz sea baja, que mande una señal que diga ON, un texto en el display para que uno de manera visual pueda observar sin necesidad de verlos, leer el texto y saber en qué punto se encuentra mi sensor. Si está midiendo la variable baja, si está midiendo la variable alta o si no hay luz y por ese motivo se encendió. ¿Dónde encuentro los componentes? En el apartado de acá. Aquí me dice básico o todos. Si yo le pongo todos, me va a mostrar todos los componentes. Aquí está la resistencia, el capacitor. Aquí está el LDR. Aquí están los LEDs. Motores. Aquí está el display que ustedes van a ocupar en su proyecto. Y aquí está el Arduino. Bueno, prácticamente eso es todo. La, ahora sí. El problema que tenemos es mandar a través del Arduino un mensaje al display en donde se encuentra nuestra variable y la acción que va a tomar en el caso de que se encuentre un nivel bajo. Prácticamente el Arduino va a tomar la decisión para encender el foco cuando no haya luz y lo va a apagar cuando haya luz. Sale de antemano. Muchas gracias.